Luciano Pavarotti Luciano Pavarotti, Modena, 12 de octubre de 1935, 6 de septiembre de 2007, fue un tenor lírico italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos de las últimas décadas, tanto en el mundo de la ópera como en otros múltiples géneros musicales, considerado uno de los mejores de toda la historia. Fue muy conocido por sus conciertos televisados y como uno de los tres tenores junto con Plácido Domingo y José Carreras. Reconocido por su filantropía, reunió dinero para refugiados y para la Cruz Roja y fue premiado en varias ocasiones por. Nacido el 12 de octubre de 1935 en las afueras de Modena, Luciano Pavarotti era hijo de Fernando Pavarotti, 1912-2002, panadero y tenor aficionado y de Adele Venturi, 1915-1999, trabajadora de una fábrica cigarrera. Su padre estimuló a Luciano para que empezara los estudios en el mundo del canto lírico. Aunque Luciano hablaba con cariño de su infancia, la realidad es que vivió ciertas penurias, aunque la felicidad podría ser interpretada de formas diversas. Su familia tenía escasos recursos económicos, sus cuatro miembros se apiñaban en un apartamento de dos cuartos. Según Luciano, el padre tenía una fina voz de tenor, pero rechazó la posibilidad de dedicarse a la carrera de cantante debido a sus nervios. La Segunda Guerra Mundial forzó a la familia a salir de la ciudad, en 1943, y al año siguiente tuvo que alquilar una habitación en un granjero de la campiña cercana, donde el joven Luciano desarrolló interés por la agricultura. Sus primeras influencias musicales provinieron de las grabaciones que poseía su padre, la mayoría de tenores populares de la época, como Beniamino Gigui, Giovanni Martinelli, Tito Chipa y Enrico Caruso. Sin embargo, el ídolo de Luciano era el tenor Giuseppe Di Stefano. Cerca de los nueve años comenzó a cantar con su padre en el coro de una pequeña iglesia local. También en su juventud tomó algunas clases de canto con el profesor Don y su esposa. Después de una niñez normal, con un típico interés por los deportes, en su caso el fútbol sobre todo, Luciano se graduó en la Escuela Magistrale, tras ello tuvo dudas en seguir aquella carrera, pues también soñaba con ser portero de fútbol profesional. Su madre le convenció para que siguiera de maestro. Ejerció entonces en una escuela primaria durante dos años, pero finalmente luego arrastró su interés por la música. No sin reservas, su padre consintió en que desarrollara su nueva vocación, se acordó que recibiría manutención hasta la edad de 30 años y que si no triunfaba a esa edad, se ganaba el sustento por sus propios medios. <risa> Los mentores en el arte del Bel Canto fueron Arribó Pola Y Héctor Campo Calinay sus primeras apariciones públicas como cantante fueron en el coro del Teatro de la Comuna en Módena y más tarde en la Coral de Boacino Rossini, donde demostró su talento. Debutó el 29 de abril de 1961 como rojo de la Poeme de Prusiano en el Teatro de Opera de Reggio Emilia. La gira de la Dios fue suspendida debido a una intervención en la espalda principios de 2006 y cuando se prepara para partir de Nueva York a reanudar su gira mundial de la despedida, se le descubrió un tumor maligno en el páncreas. Fue operado en un hospital de Nueva York el 7 de julio de 2006 y todos sus conciertos fueron cancelados debido a su muy delicado estado de salud causado por una neumonía en el postoperatorio. El 8 de agosto de 2007 fue hospitalizado víctima de un estado febril y de complicaciones respiratorias. Abandonó la clínica el 25 de agosto para continuar la convalescencia en su hogar. El 6 de septiembre de 2007 falleció en su hogar a causa de cáncer de páncreas. La ceremonia funeral se celebró en su ciudad natal estando presentes el primer ministro italiano Romano Prodi, el ministro de Cultura Francesco Rutelli, el director del cine italiano Juan José y el ex secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan. También asistió a la ceremonia el vocalista U2 Bono, al igual que los cantantes Suchero Fornaciari y Laura possini las fuerzas aéreas italianas realizó una sesión de despedida y millares de personas, muchos de ellos jóvenes, se acercaron a la capilla ardiente para dar su último adiós. La entrada de la misa estuvo acompañada por la soprano búlgara reina Kavaiskanska que cantó el Ave María del Otelo de Verdi. Durante el ofertorio, el flautista Andrea Riminelli tocó el tema de Orfeo y Euridice de Gluck. La comunicación fue acompañada por la voz de Andrea Poselli, quien interpretó el ave Verun corpus de Mozart. El nuevo fue sepultado en el cementerio Montale Rangone, cerca de Sevilla, en las afueras de la ciudad, donde están enterrados sus padres y su hijo Ricardo, quien murió poco después de nacer en 2003. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.